Como bien ustedes decían, bueno, estamos aquí con Cacho Garay, también está su abogado defensor, eh, para cualquier duda que tengan al respecto desde de lo legal, Cacho ha estado brindando eh, diversas entrevistas para medios nacionales, teniendo en cuenta que también Verónica Macías ha dado también la versión de sus hechos, ha decidido salir a hablar acerca de esta acusación tan grave hacia quien era su pareja, Cacho Garay, uh -huh. y es por eso que ahora estamos con él, hace 24 horas que ha quedado en libertad después de haber sido imputado en la fiscalía de aquí en la provincia de Mendoza. Cacho, te escuchan Gisela, Julián, y bueno, decíamos, eh, ¿has escuchado hoy diferentes eh, las versiones que ha dado eh, Verónica Macías en los diferentes medios de comunicación, eh, donde te acusa de, de hechos muy graves? Y, y, y cada y cada vez con más agregados cada vez aparece ya en principio eh, era por amenazas y cuando me notificaron que fue todo fue toda fue todo una sorpresa y, y después empezó bueno toda esta eh, toda esta catarata de cosas como, como como como cuando hay alguien soplando en la oreja cosas así hasta veces eh, realmente me he quedado eh, eh, no, no, no no no sé cómo hacerlo. Hola cacho no sé cómo, cómo estás Isela te saluda eh, estoy estoy mal eh... estoy mal eh. no no sé. No, no, no, no puedo pensar de otra manera. Eh, Realmente. Eh, vos decías que estoy sorprendido. Porque... Sí, estoy sorprendido y estoy angustiado. Eh, en todo esto que has escuchado, ¿no? en todo también el relato y lo que Verónica ha querido manifestar desde su lugar y desde lo que según ella ha padecido durante estos 13 años. Digo, en este repaso que vos hiciste de los 13 años juntos. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que más te llama la atención? ¿Recordás cuando en el primer momento, cuando vos la conociste, en, en qué vos también sentís que, que le aportaste a ella, que también te sorprende que hoy ella diga tal o cual cosa? Digo, también podés contarnos tu versión de, de cómo fue cuando te conociste con ella y cómo empieza a ser esa relación y también cómo se va dando y cómo va creciendo. Eh, hemos tenido oportunidad de compartir con muchos de ustedes reuniones casuales, eventos, y así como la vieron a ella y me vieron a mí, así hemos sido siempre nosotros. Hoy tengo la sensación de que lo compré por bonito y me encariñé con un pequeño San Bernardo que hoy es grande y le y, y le ha dado la rabia, porque ha sido tan repentino esto. Eh, la, la, veíamos, la veía recién en un programa, pero... Eh, como se dice, como desorbitada, desesperada por decir cosas, y, y como que buscaba en su mente, eh, eh, yo y esta palabra ya la he dicho muchas veces en estas horas, eh, un, un, un, un, un un ensañamiento. ¿Y por qué crees? ¿Por qué, lo crees? ¿Por qué crees que ella le, le pasa esto? O después de este episodio que se relata, cacho de Córdoba, de que supuestamente habían tenido allí una situación que es la que desata, que ella también termine no eh, generando esta denuncia no solamente en Córdoba sino también acá en Mendoza. ¿Qué, qué, qué crees que fue? ¿Qué, qué, ¿Qué vos también fuiste viendo? Porque bueno, obviamente en una relación creo que los únicos que saben qué es lo que verdaderamente pasan entre los dos. Eh, son los dos, ¿no? Son las dos personas, tanto vos como ella. Digo, ¿qué, tal vez notaste algún algo extraño, esto que ella también aduce de su salud, de que se veía muy debilitada, de que mucha gente se lo decía. Vos también lo notaste. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué nos puedes compartir también de, de esto, digo, de, de lo que ella dice con respecto a su situación hoy actual, de, de una salud por allí muy frágil? Ella, por, en principio... Eh, su peso siempre fue entre 48 y 52 kilos. Ahora estaba en 48. O sea, no, no. Por ahí dice, ay, ¿cómo está? ¿No? Está como ha estado, como ha estado siempre. Así. Eh, eh, tuvimos eh, el sábado. Yo estaba en un almuerzo en Carlos Paz con unos amigos, un, gente muy conocida del deporte, de, de, del espectáculo, en un almuerzo, en un asado, y me llama el el dueño, que es un, un gran amigo, un todo un señor, el dueño del hotel, que a la vez es el dueño del teatro donde estábamos nosotros, sí. uh -huh. me dice, ¿dónde está? Le estoy en un asado, en la casa de tal. Ah, bueno, dale mi saludo. Che, escúchame, eh, eh, podés venir? No sé qué pasó con tu, con tu esposa. Digo, uy, otra vez, porque ha tenido episodios así eso como que era cómo es que dicen de pánico ha tenido estuvo en un en un tratamiento eh, tenía consultas sí sí sí tratamiento psiquiátrico por un, unos problemas emocional que había tenido con otra persona dicho por ella dicho por ella eh, bueno y digo uy, le habrá dado otra vez porque andaba bárbaro andaba bien bueno eh ahí, ahí empieza, empieza, entonces resulta que, le digo, ¿qué pasó? Mientras me trae de vuelta el señor, me dice, no, ahí le llamó a mi esposa, le dijo que vos la has amenazado, que pero ¿y la amenazado? Eh, entonces, digo, eh, ¿tenés otra, podrás dar, tendrás otra habitación disponible? Porque no quiero llegar a tener, si, si no está bien, eh, no quiero eh, no quiero roces, sé que pasa rápido eso uh -huh. y bueno así que inmediatamente me dieron otra habitación y en la noche ella fue al teatro teníamos dos funciones, actuó, charlamos el calmarín, nos cambiamos juntos en el mismo calmarín, charlamos y a mí me operaban este miércoles pasado de de, de, de este ojo entonces me, me avisaron que me habían conseguido un turno eh, para que el último estudio que me faltaba para la operación, me lo podían hacer el lunes. Así que le digo al dueño del teatro, eh, si no tenía problema, me dice, Cacho, va a hacer la, bajar la función del domingo. Dice, Cacho, es el fin de Semana Santa, la gente se empieza a ir, domingo a la noche, no hay expectativa de que tengamos mucho público. La salud está primero. dale, así que eh, lo comunico, la, esto es el sábado en la tarde, ¿no? A eh, la producción... ...me hacen el cambio de, de pasaje en Aerolíneas... ...y se lo, se lo digo a ella en el camarín... y ...me dice, ¿y, ¿y nos vamos? No, le digo, vos el lunes, ¿cómo no nos vamos? Nos vamos juntos... ...y, y porque en, en la aerolínea le cambiaron un solo... ...el otro no se lo cambiaron, no sé por qué... ...me dice, ¿y qué hago? Y estamos en un hotel, eh, un cinco estrellas... Eh, ...digo, eh, acá el hotel está pago, así que... ...la comida, todo... No, es un lugar hermoso donde tiene toda clase de servicios y eh, tenés el auto de la producción a, a disposición, te va a llevar al aeropuerto y viajas el domingo a las 5 de la tarde. Y bueno ya es, Pero que ya eh, con ese episodio, ah, y si la segunda función no, no la voy a hacer, no me siento bien, no estoy mal, me siento otra vez, y, y puedo puedo no hacerla. Y no, si no está bien, no hay problema. Y le podrás decir que me lleven al hotel. Sí, le llamo al productor le digo, eh, llévenla por favor al hotel. La llevaron. Termino la segunda función y le escribo. Le digo, ya terminé y me estoy yendo al hotel. Eh, a todo esto, yo ya estaba en, la, en otra habitación. Le digo, ¿que ¿te llevo algo para comer? Sí, me pidió una hamburguesa. La compré de pasada, íbamos con el técnico, que es nuestro operador y el productor. Nuestro Y paré y compré la hamburguesa Y llegué, había Tenía que llevarle, como ya, habíamos pedido la, ya había pedido La otra habitación eh, Porque ella ya había dicho Eso de la amenaza eh, Me acompaña Un muchacho de seguridad del hotel golpeó a la puerta, sale Ella, me recibe la hamburguesa le, le digo, te traje agua Y me pide Porque eso sí el médico Se lo recomendó eh, con cuidado, igual que a mí, somit para dormir. Dice, tenés un somit porque me va a costar dormir. Sí tengo. Esto. Y y me fui. Y bueno, eh, nos, nos saludamos porque yo el domingo me venía el vuelo que me habían conseguido era muy temprano. Nos saludamos bien, no con efusividad, pero nos saludamos bien. El lunes se van a charlaremos. Yo llego acá el lunes, bueno, me voy a hacer los estudios y cuando me llegan eh, me mandan una captura de la notificación, se llama doctor, eh, que me había, me había demandado por amenazas. Bueno, toda todo una historia, pero el hecho es que pasaron unos días y después me entero que antes que no fuéramos sonrientes y felices había hecho una parecida acá. El día 5. O no, sea que... Como... La hizo el día 12, pero sobre un hecho ocurrido el día 5. La hizo el lunes cuando ella llegó. Claro. Qué sarro. Sí. No, no, no, realmente... Sí. Pero cuál eh... es... Buenas tardes, Cacho, sí. y, y lo saludo al doctor también. Sí. ¿Cuál es el hecho del día 5 que ella habría señalado el 12? Eso es lo que no nos queda claro. No lo sé. Eh... También dijo que el día no sé qué día en el hotel, cuando dice que ha habido una gran pelea, discusión, sí. la habitación toda revuelta, ahí emitió un comunicado ahora, uh -huh. eh, público, públicamente, el hotel, donde <coughs> no ha sucedido absolutamente ningún empleado, ha percibido absolutamente nada, uh -huh. y hay mucha gente en el hotel, hay cámaras por todos lados, y nadie escuchó ni... ...nada que se parezca a lo que mencionan... ...y eh, tampoco existió tal desorden en la habitación... Eh, ¿Usted todo alcanzó eso. a estar con ella Emitieron ese, ese día a la pero... noche? ¿Alcanzó a estar con ella en el hotel antes de, de lo de la función... ...que nos dice que charlaron en el camarín? Porque esa era la versión, que había habido una pelea en la habitación... ...y que por eso estaba revuelta. ¿Al final ese encuentro ocurrió o no ocurrió? No, ha sido, ha sido cuando ella dice que ha sucedido eso... Yo estaba en un asado con un par de... Sí, eh, pero ahí lo llaman y le dicen, ah, vuelva eh, que su mujer eh, no está deportistas, bien. Deportistas, amigos, hay, hay, hay, hay videos y todo con horarios donde estábamos comiendo el asado, riéndonos, sí. cuando me llamaron. cuando vuelve la vea, Verónica? Y habíamos estado bien. Sí, sí, pero no, no, estaba, no estaba bien, estaba medio así como enojada. Y, y, y bueno, eh, yo... Nos conocemos hace... No 13, como dice ella, pero nos conocemos hace 10 años. Y sé que sé que se le iba a pasar. Ella ha dicho, yo la escuché ahora. Que siempre le hago lo mismo, que le arruino los cumpleaños. De ahí venía enojada. pero yo le cumplió años el 3 de abril. Sí. Y que yo le arruino el cumpleaños. que todo. Y el 3 de abril, lo pueden chequear ustedes. Yo le di una sorpresa con una cena en Don Mario, en Palmares con una amiga, que es la gran amiga que tiene ella. Se puso muy feliz cuando vio a su amiga y todo. Y, así que si eso fue arruinarle el cumpleaños... Eh, ¿Usted cree que que resulte después me dice, no, que me habían... Pre... ¿Eh? ¿Cree que el enojo venía entonces sí. de esa situación puntual, de lo del 3 de abril? Ella dice que eso, porque después me dijo... ...que le habían preparado una, una sorpresa... ...una amiga con la que han tenido... ...algunos problemas antes... ella ...y bueno, pero me hubieras me hubiera dicho... Y, y, ...y no reservo nada... ...y te ibas a festejar tu cumpleaños... ...como si el cumpleaños tuyo... ...no, eh, no me dijo nada... Eh, ...y bueno, y ahora como cada rato... ...dice, le arruino, le arruino el cumpleaños... Reservo. ...y entonces cuando... Eh, ...para ir a Carlos Paz... ...me dice... Eh, ¿Puedo llevar a mi amiga y que cante en, en la obra? Le digo, no, no puede. Es una obra, tenemos una obra de teatro nosotros. Porque mi amiga pobre, ella quiere cantar. Eh, bueno, pero es una obra de teatro, hay un director, hay una producción, no, no es un karaoke. Bueno, se molestó bastante por eso. Y después me dijo, eh, ¿y puedo invitar a otra amiga? ¿Qué amiga? Y cuando me mostró que era, le digo, con esa chica tuviste... Tuviste un problema muy feo hace dos años atrás que me dijiste que también que te volvía loca que de, era histérica que no sé, ni sabía que te, te, te, estás en contacto con ella no dice pero ahora viene a Mendoza y yo la invitaría. Le digo no no puedo, no, no no podemos hacer eso primero o sea, había porque perdón cacho ¿habió... quería llevar a alguna de esos sí había un malestar entre ustedes dos porque ella quería sumar a primero una persona y después otra a las funciones en Carlos Paz. Sí, sí y personas con las que había tenido problemas ella, o sea problemas no líos sino eh, claro no porque ella dice decirlo, que, que no, como... no la dejabas tener amigas que siempre como que le ahuyentaba a las amigas, que ella estaba sola, que a veces si se encontraba con las amigas las veía en la calle, que dice que ella no tenía ningún rincón en su casa, como que en la casa tampoco había identidad, no es verdad, no es verdad, ella siempre lo dice, eh, yo tengo dos amigas nomás en Mendoza, una se llama Ale, que es una gran amiga, una gran persona, eh, es... Eh, de esa, esas esa mamás guerreras de una vecina nuestra educada, trabajadora y es una amiga de verdad leal de ella y la otra, ¿sabes quién es? que siempre habla maravilla dice, y ella es mi amiga y sí. siempre te nombra dice Ajá. son las únicas amigas que tengo yo, o charlo con Ale o o, o, o, o charlo con Gisela no sé no sé con, con qué frecuencia pero siempre habla muy bien de ella así que eso de decir que no puede salir con una amiga ella eh, ella se niega siempre a las reuniones que nos invitan ella siempre decía no no a la gente le decía no gracias eh, va el gordo no, anda vos me decía ¿Confías en eh, las nunca pericias me hizo Cacho, por... ¿Confías en las pericias ¿Eh? ¿Confías en las pericias porque obviamente a ambos se les practicaron las pericias no eh, digo, que también puede arrojar alguna otra información, tanto por tu lado como par, por el de, de Verónica. Digo, entre los dos son dos personas queridas, son dos personas que a veces eh, cuesta, ¿no? Eh, poder llevar adelante esto, pero bueno, para lo mejor de ambos, para lo mejor de los dos, digo, también en las pericias también se van a arrojar distintos datos que también los van a ayudar a cada uno sí. de ustedes en, en lo que están, bueno, también proporcionando y diciendo y tal vez ayudando a la situación, digo. Eh, a ver, ¿en qué situación te, te quiero preguntar yo esta, esto, no? Decir, bueno, hoy vos le decías, estoy angustiado, estoy triste, eh, te, te veíamos, eh, bueno, también emocionado. Digo, ¿qué, qué, ¿qué es lo que esperás de toda esta situación? A ver, ¿te genera enojo, te genera tomar cartas en el asunto? Te ¿Qué es lo que te genera todo esto que ha pasado? No, no, no. enojo no, enojo no. No pienso en revancha, no no, no, pien no pienso en nada. Si... Sí. Veo ese ensañamiento de ella. Y alguna vez, eh, eh, alguna vez una, una mujer, eh, y lo tomé como, a ver, mi ex, eh, lo tomé como algo como despecho, no es una acusación. ¿no? Lo tomé así. Me dijo, te va a arruinar la carrera algún día. Bueno, eh, hoy lo hizo. Hoy, hoy lo hizo Hoy hoy al Cacho Caray El artista eh, Cómico, como se llame Que recorre Pueblo por pueblo eh, Lo fusiló, porque más allá De cuál De cuál sea el, eh, el resultado De, de todo esto eh, eh, Ella Ella lo logró ella ¿Cacho logró. siente eso? ¿Siente que su carrera Pero, está no, terminada? No tengo enojo Dios porque dice... El, mi carrera el... no está terminada porque tengo mis amigos, tengo mi... Como Roberto Carlos, debo tener más de un millón de amigos. Pero la nos gente dice, por la calle dice... hoy... ¿Alguien... Me, me... Cacho nos dice, eh, alguien me vaticinó sí. una ex sí. que ella algún día me iba a arruinar la carrera. Ahora lo logró. ¿Siente entonces sí. que, que esto arruinó su carrera? Claro, totalmente. Totalmente. Porque eh, yo, eh, exponer, exponer a, una, a una persona de esta manera, aparte diciendo, yo he escuchado, yo he escuchado unas cosas que ni, ni, ni alguien que cuenta como dicen eh, cuentos verdes, yo creo que yo creo que Jorge Corona se pondría colorado con algunas cosas que le he escuchado decir ahora. Bien, o sea entonces... que... Bueno, no, no, no, no era esto de, de negar rotundamente todo lo que eh, Verónica dice que, que, que pasó, ¿no? Uno no se pone ni del lado de uno ni del lado del otro, solo obviamente lo dictaminaría la justicia y lo que ustedes, como decía yo recién, una, en una relación, en una pareja solamente ustedes saben lo que pasó, no uno de afuera es de palo, simplemente tratar de llevar, porque obviamente vos tenés tus seguidores, tenés sí. gente que te quiere, gente que te va, que te admira, que te va a ver, que disfruta con vos... Eh, y, y bueno, también obviamente quieren saber cuál es la situación, qué es lo que está pasando. Entonces, esta es nuestra misión también de informar y de que vos también estés hoy acá contando tu versión, como también lo ha hecho Verónica por por su lado. Digo, eh, más allá Nosotros de. Nosotros hemos tenido también, como toda pareja, hemos tenido a veces nuestro, nuestros chispazos. Eh, no creo que exista una pareja que no los tenga, pero no nunca, nunca fueron crisis. Hemos tenido desacuerdo y por ahí eh, por ahí no nos hemos hablado, medio día, medio día. Pero siempre, finalmente, eh, y a corto plazo ya volví a toda la normalidad o, o tuviste razón o no la tuviste, siempre volví a toda la... Pero es como ahora como que algo estalló, pero eh, yo lo, lo asocio con esto que me propuso de, para, para el fin de semana y con que con la fiesta de su cumpleaños, que se perdió la fiesta. sorpresa, y yo como y yo como, y ¿Vos no bueno, estabas bobo, al tanto de esa sorpresa que se le iba a hacer tanto, a Verónica? Etc. No, si me lo comunicó cuando estábamos ahí en Don Mario, porque yo, ella había salido, dice, voy al shopping, bueno, digo, yo tengo que ir, tengo que ir a juntarme con un amigo, eh, nos vemos en un rato más ahí, bueno, bueno. Le digo, esperame en Dos más, y yo digo, tomamos algo. Bueno, y yo ya había hecho la reserva. Y esa eso fue la sorpresa. Y llegué con Ale, que es la gran amiga nuestra, y se puso muy feliz de verla y todo. Y cuando a las 12 bueno hacemos brinde y la, eh, la voy a saludar, y me fue un medio, medio despectiva, así Y entonces, y, y bueno, después aparece todo esto, de que Y yo tenía, teníamos una fiesta sorpresa. Y yo que... Sí, no soy adivino, que si la tenía y tenía ganas de ir, me lo hubiera dicho. Claro. Eh, la verdad que me sentí como como lo que soy, un tarada, pero eh, potenciado. ¿De hecho, ¿Crees que está influenciada por alguien? Sí que le hace mal. Ya le ha hecho mal. Le ha hecho mal eh, con la influencia. Ya le ha pasado en otras oportunidades con otras personas. También le ha pasado. Pero bueno, ¿sí? yo no puedo acusar a nadie porque. Eh, si alguien me eh, ejerce una mala influencia Sobre mí la culpa no es de decir a alguien Es culpa mía que le abro la puerta O sea, Pancho. no puso a nadie Ella se, se dejó influenciar Y bueno, es un problema ella. Eh, ¿Se arrepiente de algo Hoy a cinco días de conocer la denuncia? ¿Con respecto a la relación y todo? Con respecto a todo A, a lo que fueron años? estos años Y a lo que ha sido este aparente desenlace no, no, no, no, no me arrepiento de nada. Esto está pasando y y esto es un espanto, es una película de terror. Pero, eh, pero no, no, no, es algo. Eh, no, no, no me arrepiento, no me arrepiento de nada de, de lo que hemos vivido y cómo hemos vivido. Uh -huh. Hoy pasa esto. Bueno, la justicia, la justicia. La, Hecho, el, el punto más fuerte de la imputación, no de la acusación en sí, porque es, es amplia, se completa en Mendoza, en Córdoba, pero de la imputación es la supuesta amenaza. ¿Cuándo dice, si usted no lo sabe, quizás su abogado nos puede sumar este dato, cuándo dice ella que ocurrió concretamente la supuesta amenaza de muerte? ¿Usted sabe cuándo ella la sitúa? No, no la sitúa en ningún lado hasta donde yo escuché cuándo ha sido la amenaza. Que la he amenazado, pero... Yo no he escuchado, hasta aquí no he escuchado, ni, ni he leído nada que diga fue tal día, tal hora, en tal lugar. Simplemente y lo que yo sé, no sé si usted doctor estará informado de eso. ¿De Córdoba o de Mendoza? No, ¿de, de cuándo ha sido la amenaza? La yo amenaza no, yo, de no sé. arma contra Verónica. Indica que fue el día 5 eh, de, de abril. Um, abril en horas de la noche, que no sabe a qué hora fue. ¿Y estaban en Mendoza Pero, o ¿en ustedes? ¿En qué contexto? que se encontraban en su domicilio, que él, él le apuntó con un arma en la cabeza y le dijo te voy a matar. Esa es el, el, la palabra textual de la denuncia. Hoy Verónica en, en declaraciones dijo algo muy fuerte, que si la encontraban sin vida que no vayan a creer que es un suicidio. Correcto, sí, sí, sí, eso es un mensaje que también ella remitió a su teléfono y, eh, bueno, es un dicho de ella, lamentablemente lo dice, lo informa y ella la que lo divulga. Pero tengo, tenemos captura de lo. No, no, no voy a hablar de eso hasta que declare, ¿no? Eh, eh, tenemos captura que tienen que ver con ese, eso que dijo ahora, pero invertido. O sea, no me amenaza. Eh, sí, en cierto modo creo que me, me amenaza. En cierto modo me, me amenaza con eso. Pero está, tenemos las capturas eh, de su teléfono horario, en el horario en que fue y todo. Eh, es una una es una acusación muy grave que hace. Cacho, hacer. si, si tuvieras la oportunidad ¿Sí? de poder sentarte frente a frente hoy con Verónica, ¿qué le dirías? Eh, no no sé, no me sentaría con ella hasta que pasara pasara mucho tiempo y verla que, que con los pies nuevamente en la tierra. Hoy hoy no la veo que esté así no hablaría con ella, no, de nada, de nada. Así fuera una disculpa que ya... Tampoco, tampoco se la aceptaría porque el daño que me ha hecho es irreversible y eh, años y años de, de trabajo, eh, de carrera, donde la impulsé a ella, que ustedes bien lo saben, yo impulsé su carrera, yo la llevé a estado en los mejores escenarios del, del país y... ...ha estado en los lugares más importantes como una señora artista... ...y eh, hoy eh, no hay ni siquiera una, eh, una una una cifra que pudiera remediar eso... ...el daño, el daño, el daño que ha hecho es irreversible. Uh -huh. eh, retomo este punto porque usted está diciendo... ...el daño que le ha hecho a mi carrera es, es irreversible... Eh, también dijo que si había algo que podía salvar ese camino artístico que usted tiene es la cantidad de, de amigos que, que, con los que cuenta, de conocidos. ¿Siente que hay ya gente que, que le haya soltado la mano? No importan los nombres, pero siente que ante este contexto sí hay no. personas que dijeron, no. yo no te atiendo el teléfono. Bueno, como se dice vulgarmente, le soltaron la mano. ¿Ha visto de eso? No, no, no. Puedo, puedo contarles por, por miles y miles los mensajes que tengo. Y no solo... No solo de, de, de todos, de Mendoza y todo el país, sino de otros países, las colonias lat eh, de Toronto donde he ido y que están las colonias latinas he ido a actuar, en Sydney, en Australia, en España donde también he ido a actuar. Me han llegado todos mensajes de apoyo, me siguen llegando por este tema de, de la exclusión. Eh, amigos que me llaman yo tengo departamento en tal parte venite, venite, yo tengo casa en tal lugar, venite tenés una llave, tenés... nadie me ha soltado la mano de la gente que siempre estuvo la... Gen... gente que no conozco una señora, una médica, una doctora de Córdoba que hemos sido vecinos dice, yo los conozco muy bien a ustedes, a ustedes dos hemos estado con, con ustedes, hemos compartido y mis cuatro hijos que son ya grandes y yo, si usted quiere, nosotros viajamos a Mendoza para atestiguar cómo usted la, la, la cuidaba y cómo lo cuidaba ella, eh, cómo me cuidaba ella, porque ella me cuidaba, muchísimo me cuidaba. Lo único que no ha hecho conmigo, porque no se lo he permitido, ha sido bañarme, porque, porque, no, porque no, pero eh, me cuidaba eh, como si fuera o su hijo o su padre, Teníamos una relación así, tal vez la diferencia, pero me cuidaba y, y mucho. Pero yo también a ella, yo también le he cuidado mucho. Cacho, ¿cómo continúa su, su tarea, su labor? ¿Tiene un show pensado? ¿Cómo se daría eso en este contexto? ¿Tiene una gira planeada? Eh, la gira se bajaron todas ahora. ¿Cómo? Se bajaron todas. Mm. Charlamos desde mi producción, charlamos con los productores, teníamos ahora una gira por todo Santa Fe, hacia, eh, hacíamos eh, Firmat, Rafaela, Ciudad de Santa Fe, Paraná, eh, Crespo, todo ya de Entre Ríos, uh -huh. luego nos íbamos al conurbano bonagrense, a La Pampa, una gira también como de 10 días, y luego a la Patagonia, que eran como 2 o 14 funciones más, y bueno, todo eso de común acuerdo con los productores zonales y la producción nuestra decidimos bajarlo, porque eh, yo tengo que estar acá, porque si me citan para eh, indagatorio sería todo lo que sea. A en la nacional, tengo A que cualquier estar. parte del proceso te pueden citar. ¿Eh? A cualquier acto del proceso te pueden citar. Y tengo que estar. Que di estar. Dije que yo tengo que estar acá y, y no me quiero ir. No, no quiero ir a ningún lado hasta que la justicia de, determine eh, que eh, cómo se llama si, que sabe que procedimiento esté... o la absolución bueno hasta hasta que eso suceda no no voy a no voy a ir a, no voy a pisar un escenario que no sea el que comparto con mis amigos acá en Mendoza en San Luis o sea hasta que no San termine Panes, el proceso o sea, usted no o sea, va a pisar o sea, un escenario no no porque quiero Salir como ando ahora, eh, como ando por la calle, con la frente levantada, pero pero que esté comprobado, que esté comprobado por por la justicia, entonces sí salir a un escenario. Gracias cacho, gracias por bueno por estos minutos. También queríamos tener tu palabra eh, y queríamos bueno escucharte también allí acompañado de tu abogado. Gracias a Sofía también que está allí y, y bueno, como decís vos, también todos atentos a lo que vaya sucediendo, al proceso y a lo y a lo que vaya a arrojar, ¿no? El resultado de, de esto que no debe ser fácil ni para vos ni para Verónica. Bueno, gracias a ustedes. Para mí esto es en estas relaciones como, como un amigo, como un gran amigo que se fue de viaje y. Me llamó de Japón y me dijo, no voy a volver nunca más. Para mí esta relación es así. Gracias, Cacho. Gracias, Cacho.